estimados profesionales en formación continuando con nuestro estudio es muy importante ver la importancia de la aplicación de la partida doble dentro del componente de contabilidad la partida doble es el principio de contabilidad que tiene aplicación desde hace varios siglos y que continuará siendo el principio que sustente el registro de las transacciones que ocurren en la empresa este principio se fundamenta en los siguientes hechos concretos cuando hay una persona que vende hay una persona que compra cuando hay una persona que entrega hay otra que recibe y no puede existir deudor sin acreedor o viceversa para poder nosotros aplicar correctamente este principio de partida doble en cada una de las transacciones contables es muy importante realizar o hacernos estas preguntas internamente qué es lo que nosotros recibimos y qué es lo que nosotros entregamos cuáles son esas cuentas deudoras y acreedoras y por qué valor se recibe y se entrega los términos deudor y acreedor son términos netamente contables significan que siempre que nosotros recibimos algo va a ser la parte deudora y siempre que nosotros entreguemos algo va a ser la parte acreedora para poder nosotros aplicar correctamente el principio de la partida doble se requiere el uso de cuentas contables y una cuenta contable no es otra cosa que el resumen en un solo nombre del grupo de valores, bienes y obligaciones de la misma naturaleza. Por ejemplo, si nosotros tenemos escritorios, sillas, archivadores, estantes que son de propiedad de la empresa, les vamos a dar el nombre de la cuenta contable Muebles de Oficina si nosotros tenemos computadoras impresoras que son de propiedad de la empresa les vamos a dar el nombre de la cuenta equipos de computación todo lo que significa autos camiones camionetas les vamos a dar el nombre de vehículos cuando nosotros estamos realizando pagos por servicio de luz agua o teléfono va a tener el nombre de servicios básicos cuando nosotros realizamos el pago de nuestra factura por arriendo de la oficina va a tener el nombre de arriendo de oficina entonces retomando el tema para poder clasificar o aplicar correctamente el principio de partida doble tenemos que hacernos la primera pregunta que se recibe por ejemplo si nosotros compramos un vehículo el cual graba un impuesto del 12% y lo estamos pagando con cheque, lo que nosotros estamos recibiendo y que iría al debe sería el vehículo que se representa por la cuenta vehículos, el impuesto que estamos pagando por el vehículo que es el IVA del 12% iría IVA en compras igual al debe, lo que nosotros estamos entregando que es en este caso un cheque tendría la denominación de la cuenta bancos y iría a la VER igualmente estamos entregando si el vehículo lo compramos por ejemplo en 10 mil dólares iría vehículo al debe con el valor de 10 mil dólares el IVA en compras del 12% 120 al debe también y lo que estamos entregando sería un cheque por 10 mil 120 es importante también si realizamos el mismo ejemplo en lo que tiene que ver con la cuenta compra de mercaderías lo que nosotros estamos recibiendo es la mercadería que ingresa al almacén y le damos el nombre de inventario de mercaderías que va al debe también graba impuesto ese impuesto le damos la denominación de IVA en compras y si esta compra la hacemos a crédito utilizaríamos la cuenta de proveedores igual los valores se mantienen tenemos que tomar en cuenta o no olvidar que el principio de partida doble las cuentas o los valores del debe tienen que ser iguales al haber no puede existir que yo registre o que yo compre un vehículo por ejemplo en 10 mil dólares y solamente registre al haber 9 mil dólares porque en primer lugar no se cumple la ecuación contable ni tampoco la persona nos va a entregar siendo el costo del vehículo de 10 mil dólares nos lo va a entregar por 9 mil dólares es importante dentro de este principio de partida doble recordar que las cuentas tienen saldos y que cuando los débitos son mayores que los créditos su saldo será deudor cuando los créditos sean mayores a los débitos su saldo será acreedor cuando estos débitos o sea el debe con el haber son iguales se entiende que la cuenta se encuentra saldada balanceada o sin saldo también es importante que todas las cuentas en contabilidad sin excepción al final de un periodo contable deben producir un saldo que es el que determina si una cuenta es deudora o acreedora por lo general todas las cuentas del activo que son bienes de propiedad de la empresa clasificadas bajo el activo corriente propiedad planta y equipo y otros activos y las cuentas de gasto que son todas aquellas erogaciones necesarias para poder mantener la empresa en actividad siempre van a presentar un saldo deudor las cuentas del pasivo patrimonio e ingreso van a presentar un saldo acreedor la cuenta del patrimonio o capital mantiene siempre su saldo no registra movimientos durante el ejercicio económico al menos que exista un aumento de capital al igual las cuentas de gasto e ingreso solo registran movimientos deudores y acreedores y no presentan movimientos dependiendo de su naturaleza en el caso de las cuentas de ingreso en el haber y en el caso de los gastos muestran valores estas cuentas del ingreso y de los gastos muestran valores únicamente al final del ejercicio económico se afectan la contrapartida porque estas cuentas deben ser cerradas para determinar la utilidad o la pérdida del periodo que existe en el ejercicio agradezco su gentil atención